Hola, saludos K-Lover. Una vez más te traemos un nuevo video. Esto es K en acción. Si apenas descubres sobre nosotros, te invitamos a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Les saluda Sara y en esta ocasión te compartiré un talento inspirado en k bueno, te preguntarás qué, qué drama hay muchos K-Drama Obviamente este K-Drama este, eh, me ha tocado mucho a mí porque es parte de los K-Dramas que me han llevado a querer lo que es la cultura coreana y me refiero a Mi Novia es un copia". La primera vez que yo vi este K-Drama lo vi a través de un canal local en mi país que estuvo transmitiendo su serie y eh, en verdad estuvo muy buena, me encantó era un tema de fantasía que muy pocas veces veo en la televisión o veía en ese momento en la televisión local. Este que drama es protagonizado por Lee Sun Gi y Chi Min Este que drama trata sobre Shadow un aspirante actor que libera de mala gana a un Golden ho un legendario zorro de nueve colas de su prisión legendaria. Él huye aterrorizado y termina lastimándose gravemente por ella, la cual le salva la vida y pide quedarse a su lado pero te preguntarás ¿qué es un guminho. bueno, este el drama se inspira en la leyenda popular sobre un zorro legendario el guminho. el guminho coreano eh, lo representan como algo malicioso eh, lo ven como una criatura puramente malvada eh, es un guming-ho, un zorro de nueve colas en este caso por eso es que la palabra gom de nueve y que es malo por naturaleza según la leyenda, los zorros que viven mil años se convierten en bonitos. Ellos se transforman en hermosas mujeres para seducir a los hombres y luego comerse sus corazones. Bueno, es un poco eh, de terror, pero realmente este key drama lo llevó desde un punto de vista drama romántico y no, pasa, no por completo, porque en verdad los dos actores son muy buenos actores, eh, yo quedé fascinada con ellos y poco a poco fui descubriendo más allá de quiénes eran ellos y en verdad, hoy en día, ambos actores son destacados actores en la televisión y en el cine coreano. Si quieres saber más sobre estos actores, te invitamos a que escribas abajo en los comentarios si deseas saber más sobre ellos para ver si podemos dedicarle un video a ambos actores. Este programa, desde su historia, e incluso el OST o Soundtrack, eh, me llamó mucho la atención. Ya había escuchado sus canciones, pero pasados los años de haberla visto, empecé luego a descubrir la voz detrás de una de estas bellas canciones insignias de este Quedé fascinada por la canción de Fox Rain, que también es cantada por una figura destacada de la música coreana llamada Lee soon Lee. Lee soon Posee una hermosa tesitura vocal de inmenso soprano con tonos bajos y rimbombantes tonos agudos. Es considerada una diva en Corea del Sur y se le conoce como la diva nacional o reina de los vocalistas debido a su vasta calidad interpretativa, a su excelencia en muchos géneros musicales como el rock, el pop, balada, disco, folk, jazz, trot, bossa nova, entre otras, y también por su trayectoria de más de 30 años. Se sorprenderán que además fue ella quien descubrió a Lee Sun Lee en un pequeño escenario cantando con sus amigos cuando él tenía apenas 15 años y el ahora cantante y actor fue entrenado por ella misma por dos años. ¿Verdad? Cuando descubrí esto me impactó positivamente así que desde entonces hasta la fecha soy fan de esto del punto Tal vez si eres nuevo en la cultura coreana tal vez no te suene mucho el nombre de Lee, Sun Lee. Por eso quiero compartir con ustedes un pequeño talento de mi persona. Yo, aparte de estar aquí en las cámaras de conexión, me encanta cantar y me encanta actuar. Así que por eso es que yo he quedado tan fascinada con el tema de los piedramas. Y bueno, ahora espero que les guste eh, un pequeño extracto de esta canción. No la voy a cantar toda porque tal vez no me va a alcanzar el tiempo y principalmente la voy a tener que cantar sin instrumental para evitar el tema del copyright, así que espero me entiendan y aquí les traigo la canción Aquí les doy la canción, voy a tratar de cantar las versiones en coreano y español Estoy sin entender el amor y no puedo acercarme más. Mi tonto corazón está sin parar Aquí está latiendo Me es una y otra vez Simplemente no puedo ir Este amor sin esperanza hay aquí me duele tanto el corazón. Haruga kago pa mi unión. Nanun ton de shinsengapu ni yo. babu hoto keeyu kayo.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 tu biru biru rafa Tu biru biru rafa Tu biru biru Tu biru biru tu biru biru ga ga ga ga ga mi Na onton da sen sen ga pu Hap toh hab심스럽고 pa bu ga ten na hortoké haha Neapumi que ha cayo, Espero que les haya gustado, que les haya gustado. Eh, esto es todo y bueno. Nos vemos en un próximo video, así que, ¡adiós! Lo siento, producción, producción, no vuelvo a cantar. Perdóneme, perdón, perdón, mis hinchas perdón, perdón, Bye.